Martín Nadal crea esta obra en 2019. Es uno de sus primeros proyectos utilizando redes neuronales luego de una vasta producción incorporando tecnología blockchain en sus obras. Nadal utiliza la bandera como símbolo de pertenencia y exclusión que marca la propiedad y dibuja una línea entre nacionalidades. Este simbolismo es utilizado para señalar problemáticas políticas en Europa y que en esta obra el artista reinterpreta el movimiento nacionalista europeo desde una perspectiva diferente. Con la ayuda de Inteligencia Artificial genera copias de imágenes de dominio público y otras del diario El País de España, donde se muestran manifestaciones en las calles. Las banderas de España que allí se encuentran son intercambiadas por banderas artificiales de Cataluña. En consecuencia, el contenido de la imagen se transforma en uno completamente diferente, al igual que su sentido. Nadal utiliza un medio para sus obras que nos permite pensar sobre la relación entre realidad y artificio, un soporte analógico y estático como es la fotografía. Acompaña la serie de fotos con un video que muestra parte del proceso de creación y entrenamiento de las redes neuronales y su ejecución sobre videos del canal de YouTube ForFast WTF.